a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Lucas 1 del 26 al 28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 Segundo misterio, la visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó de Espíritu Santo y exclamó en voz alta, Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Como he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mi vientre. Lucas 1 del 39 al 44 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.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 Llevó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en el alojamiento. Lucas 2, del 6 al 7 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.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 este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora, Señor, puedes según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz porque han visto mis ojos tu salvación a que has preparado a la vista de todos los pueblos luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo, Israel Lucas 2, del 25 al 32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 Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Quinto Misterio Jesús se ha encontrado en el templo. Y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles, todos los que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre?, pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Lucas 2, del 46 al 51 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.